Campos lineales y cambios de coordenadas. Consideremos al conjunto gamma que contiene a las parejas ordenadas 1,1 y 0,1. Puedes corroborar que cualquier vector descrito en la base canónica beta que contiene a las parejas ordenadas 0,1 y 1,0, es decir, cualquier vector en el plano cartesiano, se puede escribir como una combinación lineal de los vectores en el conjunto gamma. Por ejemplo, considera el vector W 1,2 en la base beta. En el conjunto gamma, el vector W se escribe como 1 por la pareja ordenada 1,1 más 1 por la pareja ordenada 0,1. Por lo cual, sus coordenadas en el conjunto gamma son 1,1. En general, podemos escribir cualquier elemento en las coordenadas de gamma a las coordenadas de beta con la siguiente transformación lineal. Por ejemplo... Más aún, debido a que el determinante de la matriz asociada a la función es diferente de cero, la función posee inversa y es biyectiva. Entonces, la función que nos traduce los vectores descritos con el conjunto beta a la base gamma es... Como habrás notado, en realidad gamma es una base del plano cartesiano porque sus elementos son linealmente independientes y podemos describir cualquier elemento del plano como una combinación de ambos elementos. Así que realmente F es una función que traduce elementos de la base beta a la base gamma. ¿Basta dar una función biyectiva para aseverar que es una función de cambio de coordenadas? La respuesta es no, los cambios de coordenadas deben preservar la estructura algebraica. Consideremos la suma de dos vectores en las coordenadas beta. Para transformar este vector a las coordenadas gamma, podemos transformar directamente el vector suma a las coordenadas gamma. O podemos convertir ambos vectores independientemente y realizar la suma de los vectores transformados en la base gamma. Lo mismo debe ocurrir si multiplicamos un vector por un escalar y lo convertimos de una base a otra. Es decir, la función debe ser un isomorfismo. En conclusión, para considerar una función L como un cambio de coordenadas, dicha función debe ser biyectiva y cumplir con el diagrama de conmutatividad.